Exige hechos, no palabras. Tirso Piña, concejal Distrito 10, vota junio 22. Yo me sumo. Mi nombre es Tirso Piña y apruebo este mensaje.